San Francisco de Macorís, municipio, cabecera de esta provincia, Duarte, en el día de hoy, pues, se viste de gala por recibir al Honorable Embajador de Francia en la República Dominicana, Eric Fournier, con quien nosotros vamos a compartir este momento, este conversatorio, para hablar de esta gran actividad que precisamente en el día de hoy se apertura aquí en San Francisco de Macorís, y es la francofonía. Sabemos todos que en decenas de países del mundo se abre el francés. Y qué bueno que tenemos por primera vez aquí en San Francisco de Macorís. Y en esta actividad que en el día de hoy pues se apertura el embajador de Francia en la República Dominicana. Así que queremos darle la más formal y calurosa bienvenida a este municipio de San Francisco de Macorís, cabeza de la provincia Duarte, pero también este grupo Telenor, pues se regocija de tener la presencia del de Honorable Embajador Ed Funier aquí en San Francisco de Macorís y en este grupo Telenor. Honorable Embajador, bienvenido a San Francisco y bueno que está con nosotros. Muchas gracias, es un placer para mí. El placer es nuestro tenerlo aquí en esta ciudad de San Francisco de Macorís, capital del Nordeste. Quisiéramos iniciar este conversatorio, pues, eh, describiéndonos cómo se ha sentido el señor embajador en el tiempo que lleva aquí en la República Dominicana. Ah, bueno, puedo decir una cosa muy simple. Para mí, la República Dominicana no es un país, pero es un paraíso. Y me siento muy bien aquí. Solamente cinco meses, pero es como si más vida sea eh, eternamente feliz. Sí, ¿verdad? verdad, es un país muy, muy interesante que eh, no conozco eh, antes de venir. Y entonces eh, debo descubrir muchas cosas, muchas lugares. Eh, Vamos a ver qué podemos hacer eh, con la población, con las autoridades, con las instituciones, pero me, me, me parece que podemos hacer mucho. ¿Cómo entiende el Honorable Embajador eh, que nosotros podemos fortalecer o consolidar más eh, la relación dominico francesa de manera recíproca? Bueno, por ejemplo, podemos... Eh, Inves, invertir juntos eh, para la protección del medio ambiente eh, hemos hablado de un proyecto de inversión en la planta de reciclaje eh, de la basura eh, hemos hablado aquí en la ciudad esta mañana pero también la semana, semana pasada con el ministro del medio ambiente es una prioridad el medio ambiente, la, la, la, el reciclaje de la basura y uh, podemos hacer mucho más con el fondo verde que eh, Francia y México eh, están presidiendo este año. Eh, el fondo verde es un, un, como un gran banco para in, inversiones en, en el sector del medio ambiente. Y también eh, estamos pensando que es posible de abrir una alianza francesa en esta ciudad. Es una un, un posibilidad. Vamos a, a hablar de este proyecto con la, cómo se llama, la organización eh, regional, eh, la organización, la señora eh, María Guadalupe, una, una mujer muy simpática y Fuerta y pienso que con ella vamos a trabajar muy bien. Ella es parte de la responsable y todo un equipo, ¿verdad? Sí. De que usted esté con nosotros aquí en San Francisco de Macorís, sí. la licenciada Guadalupe, que es la directora regional de Educación Exactamente, la directora regional. De <risa> Señor embajado, usted está hoy de visita en San Francisco de Macorís, que es la capital del nordeste. Es esta visita eh, como parte de la agenda que usted tiene o a sea, recorrer el país eh, como embajador. Eh, como los italianos dicen eh, sobre la ciudad de nápoli de la misma manera eh, puedo decir ver San Francisco de Macorís y morir porque es una ciudad muy eh, interesante, rica y eh, la gente que he eh, encontrado eh, esta mañana fue muy simpático, eh, también eh, interesando en, en proyectos que, que hemos eh, hablando. Eh, no solamente San Francisco de Macorís, pero también las terrenas, las galeras, eh, toda la semana es parte de la región, de una región muy rica. ¿Ya conoce esa zona, señor Amado? Sí, he visto las balenas eh, con eh, un pe, eh, pecador de, de, de la semana, eh, dos semanas antes. ¿sí? Y conozco también las terenas, por supuesto, porque más o menos miles de franceses viven en esta ciudad, eh, también un paraíso, eh. entonces vamos a, a, a preparar un programa de cooperación con eh, las instituciones y, y los gente de esta región. Ya usted tiene los contactos, por ejemplo, está quien ha sido el enlace, la licenciada Andrea, para que lo invite, ¿verdad? A conocer esa zona de la carrera, Samaná, así como llegó a San Francisco de Macorís. Eh, ¿qué, puede, ¿Qué puede decir? No, no, no, no quiero eh, comprometer, eh, la verdad, prometer todo. Sí, sí, sí. Porque sí. Con, con la embajada, que embajada muy dinámica, eh, vamos a, a preparar eh, un programa de acción. Eh, espero la validación de este programa por el mi ministro. Y, eh, eh, <coughs> la partida central del de, de programa es la, la, la promoción de los valores comunes, eh, la promoción, de por ejemplo, de la democracia, de la, de la protección del medio ambiente, como he dicho antes, y también la lucha contra los tráficos. Drogas y armas y también. Eh, entonces es un programa bastante largo, importante para los ciudadanos de, de este país. Señor embajador, eh, estamos viviendo momentos difíciles en todo el mundo. No, no. no. Por, Por el sí. asunto de la pandemia bueno, que, la que pandemia. ha afectado. Es una tonta Oye, la pandemia, es finito. Eh, bueno, ya estamos, este viendo, país, pues, muy, ya estamos viendo una luz en el túnel. La situación sí, ¿eh? aquí es muy bien, muy bien. Solamente 5 o 6 personas eh, falecieron eh, ayer. Nada. Eh, eh, la, eh, la realidad es que la educación es un problema más importante que la, que la salud ahora. La, la educación de los niños es una preocupación más importante. Y uh, yo pienso que eh, eh, todos juntos para la apertura de las escuelas. Es el mensaje que quiero eh, dar a, ahora y mañana y todos los días. Todos los niños a la escuela. Es la cosa la más importante. La COVID eh, es un virus como en otro. Pero la, la, la, la cosa la más importante es la educación para los niños. Y eh, queremos que los niños eh, rápidamente eh, eh, vuelvan al aula. Es una cosa impostergable, como dice la, la señora de la UNICEF ayer en Santo Domingo. Impostergable. Sí. Y lo estamos logrando, pues está haciendo el esfuerzo para que eso que usted acaba de decir sea posible. Sí será posible, porque por ejemplo, supuesto, en todo el mundo los, las escuelas están abiertas. Entonces es una prioridad para todos los adultos que los niños que serán eh, los adultos de mañana pueden aprender matemática, eh, física, biológica y francés también, por supuesto, pero rápidamente, si no es un problema enorme. Señor embajador, ¿qué le parece a usted la oferta turística que tenemos nosotros como país para que ciudadanos del mundo nos visite? ¿Sabe cuántos franceses viene en este país cada año? 400.000. Es una destinación eh, favorita y dice en español, favorita, favorable, favorable para los turistas franceses. También americanos, eh, y rusos, y italianos. Y, y El potencial de este país para el turismo es enorme, gigantesco. Bueno, eh, yo creo que, señor embajador, con su presencia en el país, y esta visita que usted está haciendo sobre todo aquí a San Francisco de Macorís y como usted señala, la posibilidad de hacer otras visitas y tener esa percepción aquí ah, sí. la próxima de, semana seramos estamos uh, aquí para un, un otra vez por supuesto, sí. me gusta mucho la ciudad, qué bueno, bienvenido sí, sí, qué gracias. Bueno. eso nos alegra mucho de que sí. se haya sentido a gusto en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, muchas gracias eh, decía que con esa percepción que usted tiene de nuestro país sobre todo del turismo acaba de mencionar a Samaná a La las Terrenas una zona del nordeste también eh, con lugares paradisíacos yo creo que eso pues va a fortalecer mucho porque usted es, se puede convertir o se va a convertir o será portavoces de seguir eh, mencionando verdad las cosas eh, en el área del turismo que tenemos nosotros usted sí. como embajador no podemos olvidar el cacao, porque estamos locos del cacao de San Francisco de Macorís. solo lo que no identifica, señor sí. embajador. Sí, sí, sí. Es una producción muy importante para, para la salud, por ejemplo. La salud, todos los niños quieren eh, chocolate, pero yo también. Y eh, en la embajada de Francia, eh, todas las días comemos cacao. Sí, de aquí, de aquí. Ahora más, señor embajador, que ya usted conoció a San Francisco de Macorís, conoce de dónde sale el mejor cacao del mundo, que es de esta es provincia, sí. de esta he, zona. He oído esta eh, información y ya sí. lo confirmó. Sí, ah, muy bien, <risa> muy bien. Qué bueno, pues nosotros, señor embajador, de verdad que agradecido de que usted nos haya hecho el honor de visitarnos aquí en San Francisco de Macorís, ya tengo entendido que durante la agenda que usted ha agotado, estuvo en una eucaristía, una misa aquí en la catedral, eh, también sí. estuvo, se le fue entregada la llave de la ciudad del municipio de San Francisco de Macorís, ¿qué significa para usted, señor embajador, esa acción? La, la, la misa de esta mañana en la catedral fue un momento de espiritualidad excepcional. El padre que, que uh, habla, hablaba, uh, un profesional de la espiritualidad, uh, 20 minutos, uh, habló de, de, de, de azar y de la francofonía y de mí. Uh, Manera estupenda. ¿No? Lazar, el hombre que falleció frente sí. de, de la casa de un rico, en la relación con la francofonía y la embajada de Francia. Una, una palabra absolutamente surrealista, fantástica, que no puedo olvidar. Eso, eso fue un momento muy fuerte. Con, con los niños también profesores de francés que, que estaban eh, cantando en francés. ¿no? Un momento excepcional. Qué bueno. sí. Eso nos hace sentir muy bien e identificarnos eh, con su visita porque nosotros somos eh, un país y una región muy espiritual y... Eh, eminentemente religiosa, es un país, un paraíso. Perdón, un paraíso. Qué bueno. Usted se va a encargar, señor embajador, de ya en su momento, en su país y a través de su condición de embajador, de seguir promoviendo que somos un verdadero paraíso en todo el sentido de la palabra. También tengo entendido que hizo una visita a la oficina y compartió con el personal de la Dirección Regional 07 de aquí de San Francisco de Macorís sí sí eh, fue un, un momento maravilloso sí, muchas gracias que bueno pues nosotros agradecidos señor embajador que tú, usted nos haya dado la oportunidad y el honor de tenerlo con nosotros aquí en este grupo Telenor que es el responsable de servir la mejor televisión por cable del país así que gracias por estar con nosotros también agradecer es un honor a la Dirección Regional 07 de Educación en la persona de la licenciada Guadalupe, al enlace, nuestra amiga Andrea, quien también ha sido corresponsable.